Sí, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy regresa el béisbol y luego García. Gracias. Angélica por esta invitación. Por supuesto siempre hay, gol, hay, tema, hay temas para hablar. Así que comenzaremos. él habitual colaborador y periodista de trabajadores. Vamos a comenzar por la Liga Élite. ¿Cuántas expectativas existen en la población? ¿Se ha hecho un movimiento en todas las fanaticadas respecto a los uniformes, la identidad? O sea, muchísima pasión en aras de rescatar esta iniciativa de ontario. A ver, mira, tú sabes que yo soy de los defensores de la Liga Élite, lo que quizás no soy defensor de la manera en que se concibió ya esta Liga Élite. Sobre todo empezando desde los nombres de los equipos, no estuve muy conforme incluso con todo lo que la afición también se involucró a la hora de los nombres. Tampoco estoy muy de acuerdo en que hayan otras variables que, que podrían ya estar presentes en esta Liga Élite y que no van a estar, como el tema de la publicidad, el patrocinio, el salario de los jugadores diferentes, etc. Pero, por supuesto, sí apoyo a la Liga Élite desde el punto de vista de que es un torneo mucho más selectivo, de mucha más calidad. Hoy, como tú decías, se dieron a conocer ya los uniformes, la identidad de los equipos. Me parece que desde el punto de vista visual sí, se, sí hay un cambio y aunque a muchos ya comienzan a asociar los colores de algunos con, con los equipos de la Serie Nacional, la, la realidad es que sí, hay un cambio. Ahora, hay dos cosas de la Liga Élite que está por ver. Una es el tema del de espectáculo de cuánto va a llevar o no a la afición, a los estadios, una liga de élite donde usted está conformando equipos por varias provincias. Decir, la identidad que pueda tener la afición con ese equipo. Y hay otro aspecto importante que es la propia calidad que va a tener la liga de élite, sobre todo a partir de que hay muchos jugadores que todavía hay una incertidumbre de si están o no de hecho, la mayor polémica estuvo con el tema de Daniel Castro. y Habría que ver incluso los que están contratados en la Liga Profesional Japonesa si al regresar van a poder jugar en la Liga Élite, sobre todo porque tienen que cumplir un periodo de descanso, etc. Y finalmente, bueno, el campeón de la Liga Élite irá a la Serie del Caribe, que Cuba regresa a la Serie del Caribe de Venezuela en el año 2023. Es decir, ojalá, yo dije esto hace poco, lo escribí, ojalá y que sea un éxito. Es decir, un éxito de público, un éxito de calidad desde el punto de vista técnico, de espectáculo. Yo tengo mis reservas. Tengo que ser sincero y lo tengo que decir. Tengo mis reservas que, que esta liga élite reúna ese espectáculo y reúna esa calidad por estas variables. Y sobre por todo, todo por la, todo, la identidad todo. de esos nombres de los equipos que había sido muy polémicos. Sí, yo creo que los nombres de los equipos fue el primer paso cojo que tuvo este evento. Hmm. Yo creo que quizás por el camino ahora. Eh, como te decía, uno, uno, es uno, la primera uno, edición también. Quizás. Sí, lo que a mí me hubiera gustado también una edición mucho más ya acabada para no estar dando bandazos de edición a edición. Por eso yo era partidario de haber comenzado ahora la serie nacional y dejar la Liga Élite para el 2023 en su momento cuando ya estuvieran creadas todas las condiciones. Pero bueno, ahora no tendremos pelota desde el punto de vista, imagínate que hay peloteros que terminaron en mayo. Junio, cuando terminó la sede nacional, no, no van a poder, poder volver a jugar hasta septiembre, el año que viene. Es decir, más de un año, casi 15 meses, sin jugar béisbol, porque solamente ahora van a jugar eh, los concentrados, uh -huh. sí, seis equipos, con 32 son 180 peloteros más o menos los que van a estar jugando en esta liga. Sí, sobre eso también ese descanso tan grande que va a tener la serie nacional lo habíamos comentado en Cuba Debate. Pero ahora, eh, Joel, de la Liga de Liga vamos a estar dando por menores, creo que se va a hacer una conferencia de prensa con las autoridades. Eso, por supuesto, va a aumentar la polémica, así que invita eh, invitamos a todos los seguidores Mira, de Cuba Debate. Una polémica que, que te anuncié, pero que no la desarrollamos ahora, pero antes que se me pase, en el tema de Castro. Ajá. Es decir, yo creo que el, el kit de todo el tema de Daniel Castro estuvo en la comunicación. A Daniel Castro había que haberle planteado, preguntado: tan, tú estás a, a punto de establecer un récord, 15 hits, y ya Daniel Castro será el rey de, de los hits en nuestra serie nacional. Estás a punto de romper un récord. ¿Lo quieres hacer en la misma esta liga de élite o quieres esperar hasta la próxima serie nacional con el uniforme de las tunas y hacerlo? ¿Por qué? Porque él incluso había planteado cuando se acabó la serie nacional que jugaría la próxima temporada, es decir, en la Serie Nacional, con las Tunas, solo en las Tunas, en busca de romper el reloj. Entonces, yo creo que todo lo que se armó con Daniel Castro fue un fallo de la comunicación, simplemente de preguntarle al pelotero, porque hay peloteros que hay que respetar sus criterios. Sí, A lo mejor hay quien dice, yo lo quiero con el uniforme de las Tunas, no lo quiero con uniformes ni de agricultores, ni lo quiero con uniformes de centrales, etc. Bueno, se armó toda esta polémica, la lista que le dan a Carlos Martí, pues entonces no estaba a Castro. Se le acusa a Carlos Martí de que no llamó a Danel Castro cuando inicialmente te decía, hay ese antecedente de la entrevista, el antecedente está... Y después Danel Castro aparece diciendo que sí, que sí puede jugar y que quiere, y que es excluido. Y la última noticia es que, bueno, Ferrer lo está convocando para jugar por central. A mí me parece, no tengo nada en contra de Anel Castro, pero me parece una barbaridad. Que Daniel pueda jugar por centrales cuando no es su equipo, a pesar de que ahora en esta serie hay una identidad diferente. Pero lo correcto es que si ya Daniel Castro decidió jugar, porque juega por agricultores, que es donde está la mayor cantidad de tuneros, que es el equipo que las tunas va a seguir, que es el equipo donde están sus compañeros. Ese es mi criterio. Pero bueno, una cosa polémica también, ya antes de que comenzara la serie. Bueno, eso ha eh, muchísimos comentarios en las redes sociales, veremos cómo termina esto. Estaremos a eso no voy. Informándolo aquí en Cuba de Bates, pues también seguimos la opinión de todos nuestros lectores. Eh, de este tema estaremos dando el seguimiento como habíamos dicho. Pero quiero tocar el segundo asunto del programa que es el Campeonato Mundial, categoría sub 23 años y hay pormenores, ya se sabe el grupo donde está Cuba. ¿Cómo ves a esta categoría? los muchachos, los posibles jugadores, si van a estar algunos contratados. A ver, mira, eh, yo pienso, lo primero que hay que decir es que terminó un campeonato sub-23, no fue las expectativas que lo, lo habíamos, pensaba, aquí el, había lo habíamos sume, comentado, que no había sido digamos todo, pero que el reto fundamental de esta categoría estaba en el campeonato mundial, ahora que se va a desarrollar en octubre en Taipei de China. Está en estos momentos desarrollándose una buena preparación, pude al menos estado dos veces en el latino, y he visto muy buena preparación con muy buenos técnicos está, está, está incorporado Lazo, Fran Camilo está Pedro Luis Lazo, está Fredito también Alfredo como, como Saber está también incorporado Rolando Verde en fin hay una serie de jugadores que me parecen muy buenos y Armando Johnson Armando Johnson que era el, el que supuestamente iba a llevar a este equipo al a campeonato mundial bueno ahora está designado como el mentor del equipo cuba y a la en fue el bueno, pues entonces será la ¿qué sucede? Eh, ayer mismo se dio a conocer ya la integración de los grupos, porque no se sabía. Ahora queda por ver el roster de cada equipo. Hay un cambio, porque de los 12 equipos clasificados, bueno, Nicaragua y China renunciaron a ir y por ellos entraron dos equipos latinos, Puerto Rico y Colombia. Y a la hora de hacer la distribución de los grupos, son 12 equipos, grupos de 6, bueno, Cuba cayó, en mi criterio, en el grupo más complicado. Con Cuba estará Australia, que es representante de Oceanía, Corea, uno de los representantes de Asia, estará Puerto Rico, también, estará Holanda, es decir, como uno de los, de los clasificados por, por, por, Europa. por Europa, y estará entonces Cuba, y termina ese grupo, Australia, Corea... Eh, Holanda. Holanda, Puerto Rico, Cuba y creo que me falta uno, Ahorita quizá no recuerdo, México, es el que faltaba. Es decir, el sexto es México. Por tanto, ese grupo y México ha sido uno de los que en estas categorías han estado discutiendo en las últimas ediciones. Este grupo es el más fuerte. Fíjate si es así que en el otro grupo está Colombia, está Alemania, está Sudáfrica, no es que está Japón y están Japón. los equipos de Venezuela que completan y entonces y Colombia yo creo que me parece que clasifican tres será muy importante para Cuba algunos juegos ahí clave con México me parece que el juego con Holanda y con y con Puerto Rico van a ser juegos importantes y con Corea es que todo en el grupo está bien complicado pero yo creo que hay posibilidad de avanzar a esa primera parte a esa super ronda serán clave lo que puedan hacer estos seis jugadores que te voy a mencionar que están en estos momentos en un nivel, vamos a decir, superior bueno, Andri Pérez como receptor que va a ser el receptor el también en Cuba de en está también Revilla, el Guantanamero y el Mito García que están en la Liga Profesional Japonesa van a ser clave para ese equipo porque van a ser jugadores de fuerza y jugadores que ya con una experiencia en Liga Profesional deben aportar a ese equipo y serán clave tres lanzadores que también están en contratado, me refiero a Nike Cruz, Nike Cruz, me refiero a Marlon Vega, que está en la Liga Japonesa, a todos los hemos y a Fran Abel que es penaleño que también está en la Liga Profesional Japonesa. Lo que pueden hacer estos seis jugadores va a determinar un poco el rumbo de este equipo, sobre todo porque te menciono, el picheo es clave y el batazo de largometraje es fuerte y revilla y, y el mito, son los que deben llevar, deben ser cuarto o quinto en esa alineación. Y bueno, tener siempre un receptor como Andri Pérez garantizaría una defensa y la, la guía a los lanzadores. Mi pronóstico, lo, me lo han preguntado, yo creo que para Cuba un buen resultado sería de un cuarto lugar en lo adelante. Es decir, luchar un podio y que incluso si se, se termina cuarto es un buen resultado para Cuba. No pasar a la siguiente ronda o no quedar entre los cuatro primeros del mundial sería un resultado mm, por debajo de lo que de la calidad de lo que esperamos. No es un torneo fácil, lo tenemos que decir. Pero en esa categoría todavía, como pasó en el sub-15, es, no, sub es una categoría en la que todavía considero que con los jugadores que tenemos podemos avanzar. No estoy hablando de discutir el pod, no estoy hablando de discutir el oro, estoy hablando de quedar entre los cuatro primeros, que incluso un cuarto lugar también sería aplaudible para los cubanos, es decir, es como veo la situación, reitero, estará un campeonato en Taipei, ojalá que puedan viajar con tiempo suficiente para adaptarse, adaptarse al, horario. al horario, etcétera, que los que están en Japón puedan venir e incorporarse al equipo, es un equipo de 24, por tanto, si ya te hablé de estos seis jugadores, la cuarta parte del equipo ya prácticamente está definida, solamente queda unas tres cuartas partes del equipo, que saldrán de los mismos jugadores que vimos ahora en la Sub-23, el mismo Yuri que, que definió el, el campeonato para Villa Clara, debe ser la tercera base de ese equipo, en fin, algunos jugadores que se conocen más, otros que se conocen menos, pero por ahí debe estar el resultado de Cuba en la Sub-23. Bueno, muchísimas gracias. Yo por supuesto, que de este evento vamos a estar eh, actualizando el debut, eh, o sea, eso se va a conocer. Sí, se va, Y de hecho, y de hecho se parece que va a haber Ojalá transmisión hoy. televisiva. Ojalá pasar igual que el su que lo disfrutamos muchísimo aquí en Cuba. Bueno, si pudiéramos adelantar quizás el próximo tema de coleros que están ahí. Bueno, la Liga Elite va a rendir. Yo creo que la Liga Elite. Bueno, ya viene. Ahora viene un Liga Elite que será un tema de coleros a atender. Creo que no hemos hablado del de ¿De tema ciudad, sí, no? de los eventos que vamos a tener en todo el 2023 mm -hmm. porque está una serie del Caribe, hay un clásico mundial, hay juegos centroamericanos, hay juegos panamericanos, sí, claro. es decir, y Mandy Johnson como nuevo director del equipo. Yo creo que se puede hacer un tema que nos dejen los comentarios de lo que opinan sobre la elección de Randy Johnson y los eventos, las posibilidades de Cuba en los eventos que vamos a tener en el 2023 y venimos por aquí y hacemos un punto deportivo sobre ese tema. Bueno, muchísimas gracias, Joel, nuevamente y en próximos espacios estaremos hablando de Ecuador o de otras disciplinas aquí en Cuba. De